Hola PRIXLINERS, saludos cordiales, Luis de PRIXLINE emitiendo en directo desde Madrid eh, Hoy os voy a comentar algo importante, que es la manera que hay para entrar como turista en España y una vez estando dentro poder pedir el permiso de residencia, ¿vale? sin tener que salir Lo he estado investigando, he hablado con abogados, he hecho hasta un mapa mental que os lo voy a poner luego aquí en la en el vídeo en el, en el vídeo en la, en la parte de comunidad os pongo el, el mapa vale para que lo tengáis pero bueno os lo voy a ir diciendo yo ahora y si alguno es un poco así difícil siempre puede dar al pause en el vídeo aunque voy a tratar de no correr mucho dar al pause y luego rebobinar y irlo apuntando mira vamos al grano hay cinco formas de, de llegar a España como turista y luego quedarte legalmente aquí con tu tarjeta de residencia, ¿vale? Bueno, podéis ponerme preguntas los que estáis en el chat y luego al final os las respondo y los que lo veis luego el vídeo, pues ponerlas en los comentarios. Bueno, como os digo, hay cinco maneras para que una vez que uno entra como turista en España se quede aquí y obtenga el permiso de residencia. Las cinco maneras ahora os las desarrollo pero os las digo primero conseguir la tarjeta de estudiante es una forma otra forma es conseguir la tarjeta comunitaria la tercera forma es el asilo político lo que estamos viendo en otros vídeos de la tarjeta roja. hay una cuarta forma que es lo del arraigo social y, y por último hay una quinta forma que es la autorización para profesionales altamente cualificados o incluso directivos como dice la ley vale acordaros cinco formas Vamos a por la primera. A los que acabáis de incorporar, os digo, es cómo cuando uno está entra en España como turista, cómo se puede quedar ya con su tarjeta de residencia aquí y trabajar. La primera manera es conseguir la tarjeta de estudiante. Los requisitos que se necesitan, pues mira, uno entra como turista y para pedir la tarjeta de estudiante tiene que matricularse en un centro de estudios autorizado aquí en España por el ministerio. ¿vale? para poder estudiar no vale cualquier centro de estudios ¿vale? tienen que ser unos centros que están autorizados entonces otro requisito que te piden para poder pedir la tarjeta de estudiantes es que te quede por lo menos un mes de residencia legal en españa por ejemplo si has entrado con un y pues te tienes que ir dentro de un mes lo tienes que pedir ya tiene que quedarte por lo menos un mes de estancia ¿vale? eh, cuando lo pides luego también otro requisito que te piden que tengas eh, dinero o un medio de vida Dinero que te manden tus padres, dinero que tengas ahorrados, que tengas algo que te vas a poder mantener. Y que te obligan también a hacerte un seguro médico. Un seguro médico privado que te puede costar al mes, yo que sé, 20 euros, una cosa así, para que os hagáis una idea. Y un certificado de que no tenéis enfermedades infecciosas y por último que no sois delincuentes. ¿Vale? Os lo, re os lo recuerdo para la tarjeta de estudiante, que es una de las cinco formas. Matricularos en un centro de estudios, que por lo menos os quede un mes como turista. Cuando, cuando lo pedís que tengáis un medio de vida dinero que os manden que tengáis ahorros y haceros un seguro médico privado que no tengáis enfermedades infecciosas y no tener no ser delincuente, vamos no tener antecedentes penales como dicen aquí esta es una forma otra forma de conseguir el permiso de residencia legalmente en españa es conseguir la tarjeta comunitaria esto para la tarjeta comunitaria lo que tienes que hacer agarraros es que esta información es muy buena ¿eh? no me he quedado sorprendido o bien casarte o bien convivir de hecho con un ciudadano europeo comunitario, ¿vale? No sería necesario ni contraer matrimonio, solo con convivir. Y ahora os voy a decir una cosa muy interesante, que ya veréis. Eh, ese, tenéis que tener o bien el certificado de matrimonio, o bien el certificado de pareja de hecho. Por eso os digo que no es necesario ni siquiera casarse. Ahora aquí tenéis que tener cuidado, porque para conseguir el certificado de pareja de hecho, eso te lo da un ayuntamiento. ¿Vale? que son los gobiernos locales que hay aquí en cada pueblecito en cada ciudad de españa entonces qué pasa que hay algunos ayuntamientos que para darte el certificado de pareja de hecho oye mira yo estoy que enamorado de menganita o de menganito y aquí estamos ya viviendo juntos no nos hemos casado pero somos pareja de hecho hay ayuntamientos que te piden certificado de empadronamiento que llevas un año pero hay otros que no te lo piden entonces ahí habría que vigilar mucho con qué ayuntamiento lo gestionáis vale para pedir el certificado de hecho como sois pareja de hecho eh, eso cuidado vale que hay ayuntamientos que os piden muchos requisitos eh, y que estéis empadronados y que llevéis un año empadronados pero hay otros que no y como hay tantas ciudades y pueblos aquí en españa pues fíjate ¿eh? Eh, y por último cuando para que os den la tarjeta comunitaria la pareja esta comunitaria tiene o bien que trabajar o si no trabaja pues tenéis que acreditar que tenéis medios para manteneros dinero o ahorros como la de estudiante y por último también nos piden un seguro médico eso ya os digo uno, el más barato puede valer unos 20 euros al mes ¿Vale? hemos visto la manera de conseguir la tarjeta el permiso de residencia con tarjeta de estudiante acabamos de ver con tarjeta comunitaria ahora vamos a la tercera forma que es el asilo político que es lo que estamos viendo en estos vídeos eh, que le llaman la tarjeta roja mira para el, el tema del asilo político lo puede pedir cualquier persona no solo los venezolanos ¿eh? Eh, hay que pedir una cita en el ministerio del interior para que os hagan una entrevista personal para que ellos vean pues que de verdad pues se es de ellos y quién lo puede pedir pues cualquier persona de cualquier país no tiene solo venezuela de cualquier país siempre que es que él se sienta perseguido por sus ideas políticas por su sexo por su religión por pertenecer a una minoría os estoy diciendo lo que dice la ley ¿Vale? cualquier persona que se sienta perseguida en su país de origen. ¿eh? realmente pone estas estas casuísticas temas políticos, de religión, de minorías, de raza, vale. Entonces se pide una cita en el Ministerio de Interior, te la dan y ahí tú les explicas tu situación y ellos lo estudian. Te dan una provisional con la que no puedes trabajar, pero luego te dan la permanente ya después de seis meses y con esa ya puedes trabajar. Ahora esto tiene, o sea, solo pasan seis meses hasta que ya puedes trabajar, pero tiene un pequeño fallo que con la tarjeta roja te tienes que quedar en españa ¿eh? no puedes salir de españa no te puedes ni ir ni a francia ni a ningún lado si, si, si te sales la pierdes vale que lo sepáis bueno hemos visto la de estudiante la tarjeta comunitaria lo de casarse que no es necesario casarse ojo, con pareja de hecho no valdría el asilo político comúnmente llamado la tarjeta roja la tercera forma el arraigo social que es lo que hemos visto también en otros vídeos que os hago en directo con invitados reales que están aquí, que lo del arraigo social, ¿qué, ¿qué te piden? Pues que lleves tres años en España. Entraste como turista, has aguantado los tres años y tú tienes que acreditar pues que ya vas a poder trabajar, bien por cuenta propia, bien por cuenta ajena, que no eres delincuente, no tienes antecedentes penales y que estás integrado en la sociedad o que tienes algún familiar aquí de primer grado. Cualquiera de las razones. No es necesario tener familiar, ¿eh? aunque te digas que estás integrado. Te, da, te vale el arraigo social y por último um, hemos visto ya cuatro la quinta que nos queda que es lo que la ley dice la autorización para profesionales altamente cualificados o directivos mira este es un permiso de residencia y trabajo que te concede el estado español y lo tiene que pedir una empresa de aquí de españa que tiene que ser como dice la ley con una gran empresa o una empresa tecnológica o sea nos valdría una startup tecnológica vale eh, lo pide la empresa aquí en españa tú puedes haber llegado a españa como turista y qué requisito le pide al trabajador pues que el trabajador tiene que estar suficientemente preparado bien por un título universitario o, ojo porque tenga una experiencia de unos tres años o más con tres años valdría para lo que se le va a contratar vale no es obligatorio tener título universitario se puede acreditar su experiencia de tres años y se pide en España todo esto, y lo bueno que tiene es que en 20 días os han respondido. Y vale también para la familia de la persona, ¿vale? Y eso sí, tiene un pequeño fallo: que con esta autorización para profesionales altamente cualificados o directivos, solo vas a poder trabajar para esa empresa que te lo ha pedido, ¿vale? Que no vas a poder estar trabajando en otra empresa, por lo menos al principio, los primeros años. Pues nada, Primires, esta es la información valiosa que os quería dar. Os hago un resumen rápido, aunque os voy a dejar. En la pestaña comunidad del canal de PRIXLINE os voy a dejar todo el, el mapa mental que os he estado haciendo hoy vale aquí están los cinco maneras os la resumo vale yo creo que de ahí lo podéis descargar pero bueno con que veáis el vídeo y toméis notas también vale pedir la tarjeta de estudiante o pedir la tarjeta comunitaria o pedir el asilo político que es la tarjeta roja el arraigo social que es lo que hay que aguantar los tres años o oh, la autorización está para profesionales altamente cualificados, ¿vale? Son cinco formas que una persona puede conseguir el permiso de residencia en España habiendo entrado eh, como turista, de forma legal. Eh, muchas gracias Eduardo, buenas tardes. Eh, sí, por arraigo familiar también se puede, pero es lo que te digo, el arraigo familiar te piden que, que si has entrado como turista hayas estado tres años, ¿Vale? Si te entiendo bien la pregunta, Eduardo, dice, tengo entendido que por ser padre o madre de un menor con nacionalidad española también te dan tarjeta comunitaria. Pues seguramente sí. Eso, mira, eso ahora mismo no te sé decir, Eduardo, tomo nota, tomo nota de la buena pregunta, porque eso no lo sé, pero yo creo que por lógica sí, porque es de primer grado. Es, si que os estoy diciendo que si te casas o incluso convives sin casarte con un ciudadano comunitario, yo por lógica, aunque esta pregunta no la he investigado Eduardo, pero por lógica entiendo, que si eres padre o madre de un menor, y yo diría español o comunitario, pues también te la van a dar. Casi, casi seguro, ¿eh? Pero lo voy a investigar. Pues nada, eh, nada Aida, nada Eduardo. Sí, intentaré, yo que sé, una vez a la semana por lo menos darles información de esta, aparte de las entrevistas que vamos haciendo. Bueno, y también os entrenaré para luego hacer las entrevistas de trabajo, para que os cojan. Insisto tanto a los que estáis dentro de España como fuera como a todos, ¿eh? que, bueno, que muchas gracias Trilines, que un saludo desde Madrid, tener un buen día, una buena tarde, una buena noche según el momento en que lo veáis y hasta la próxima emisión. Vale, chao, chao, amigos, chao, chao, chao.